Vaya que duró mil días pude aguantarla entonces en la vida tengo resistencia larga la guerra entre la gente parece que nunca acaba y mil familias ven como entre ellos se masacran lacras que se aprovechan del momento te quieren engañar para comer de tu sustento sostengo los pilares del mal que llevo en mis hombros por eso de la injusticia que veo ya no me asombro tampoco me escondo puedo defenderme Alguien toca mis puertas y cuando abro veo a la muerte Me dice acompáñame que te voy a mostrar El motivo de que más vivo soy me tenga que llevar Ahí está, con su capa oscura, cara de calavera y una guadaña en su mano Mostrándome que hoy en día la vida está dura por las corruptas peleas que hay Gracias. alguien con capa negra con armadura blanca y una cinta en la cabeza lleno de voluntad iluminado por la luna que es lo que hay que salvar le pregunta una gran figura le muestra lo que pasa en un lejano reino se ve a personas torturadas como en el infierno hay nomás él se sube a su corcel en la niña del tiempo ser un caballo negro correr. pero para llegar ahí tiene que tener suerte porque tiene que cruzar el gran bloque de la muerte hay nomás porque tiene que cruzar el gran bosque de la muerte el guerrero más fuerte, lleno de valentía es el que lucha contra el mal con gran sabiduría es el guerrero que avanza contra la injusticia es el disco que solo los dientes lo iluminan con inteligencia va rompiendo su meta nada lo corrompe, rompe al enemigo y su fuerza nada lo detiene aunque tenga que romper leyes es el guerrero más fuerte que se transforma en héroe no tiene miedo, se mete al bosque negro se enfrentan los ataques de animales que andan sueltos de la batalla sale ileso y al que se tope en su camino le quiebra los huesos Se topa con las brujas, lucha con hechiceros, va derrotando a bestias con los ojos siniestros Se arriesga así porque no tiene nada que perder, no tiene amigos, ni familia, ni alguien a quien querer Solo le importa que en el mundo haya justicia, no quiere que al inocente quiten su vida Detesta ver como a indefensos los castigan, quiere que en este mundo los males se corrijan Se aleja del peligro y sigue su camino, siente que se acerca al final de su vida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 Leídos por el conjuro de la maldad Que poco a poco logran su fin de gobernar a toda la humanidad Son un montón de espectros malevos que buscan la destrucción En el lejano reino se ve la perdición Hasta los niños no pueden vivir sin temor, no existe salvación Y este guerrero tiene muchas agallas Tu mira amenazante desata una gran batalla Quien la mira está su rival, su flecha no falla A su poder de sinceridad nadie lo calla No puede perder, tiene que ganar tiene que acabar con los demonios del mal. Son de peligros, peligrosos donde sale victorioso. De agradecimiento lo hicieron guerreros inmortal.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 G G G G, El monoman, Natural Barrio, viene sonando. come yeah. Cometa cósmico, es lo que suena, hey. Cometa cósmico, no te envenen agua. Wow. Cometa Cósmico te hace saltar Cometa Cósmico activa la gancha Cometa Cósmico es lo que suena hey Cometa Cósmico no te ven en agua Cometa Cósmico te hace saltar Cometa Cósmico activa la gancha Si te molesta como este canta Aguanta y salta que esta lírica no espanta Este ritmo tampoco te asusta Te mueve la mentira y de a poco también te gusta Este sonido de barrio que es Que pega, que sorprende, que explota y que aplasta es momento que retumba en tu nuca Donde la adrenalina subes y no baja nunca Podrás llegar a la cima, podrás llegar al altar Pero lo que importa es que arriba no te puedan bajar Podrás llegar a conquistar el mundo entero Pero no hay que olvidarse de lo que estuvieron ahí primero Contigo acompañándote en las buenas y en las malas Cuando todavía por ti ponen el pecho en las balas Podrás llegar a que la gancha, cometa cósmico, es lo que suena, hey, cometa cósmico, no te ven en agua, wow. cometa cósmico, te hace saltar, cometa cósmico, aquí la gancha, eh, este sonido a tu problema resuelve, hace rato no se escuchaba algo mente con esto vamos incentivando a la gente, para que se mueva con este flow potente, escucha como así, mono te canta, el loco super en ánimo levanta, en la calle se hago y todo el mundo salta, esto va con puros. Calla. Tu mente baja, la música no calla Tu cuerpo pide, a grito raga, para saltar hasta que la vela no arda Pasa la birra, pasa la jarra Pasa un trago que no se marchite la planta Mándale mecha, no importa si se gasta Acá está todo viola, así que no te hagas el ganta Cometa cósmico, es lo que suena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 Desde lo más profundo del infinito me desperté Sorprendidos quedaron cuando al dios vieron nacer El dios que tiene talento para poder rimar Contra la mierda que hay en este mundo artificial Mundo donde por ya nadie roba donde jalan del gatillo por la adicción con la droga Mundo donde ahí afuera se hacen los locos Y cuando están presos con el mágil se comen los pocos. Mundo donde cuando caíste al piso fuiste entre 20 pa te lugar hasta que te moviste. Mundo donde a tu hijo te lo están llevando Y a pocas horas con un martillo lo están matando Mundo donde la policía por bajo salario Termina esparciendo la droga por todo el barrio Mundo donde la iglesia está llena de viejos que son sacerdotes Mientras se cogen a los pendejos ¿Qué mal? Este mundo va para atrás, encima la cosa no parece mejorar. Me pregunto en el pasado qué habrán hecho mal, para que el destino nos tenga que castigar. Quiero un mundo donde no haya tanta violencia, quiero que lo bueno marque ya la diferencia. Quiero que un niño crezca con felicidad y que en el resto de la gente no haya maldad. Qué mal, este mundo va para atrás, encima la cosa no parece mejorar. Me pregunto en el pasado qué habrán hecho mal, para que el destino no tenga que castigar.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 Es cierto lo que te cuento porque yo no miento Cada parte del mundo está llena de lamentos Y si todos aportamos un poco de cordura Posiblemente dejemos de vivir con amargura Es una mierda ver tanta corrupción Quitarle las ferias si no pagas esa es la misión Es una mierda ir a banco a sacar plata Rastreros pasan con la moto y te la arrebatan Es una mierda que tenga que decir esto Si no hay suerte para el bueno menos para el resto aunque el político se lleve tanta guita, las pesadillas del castigo la alegría le quitan. Es un bajón cuando ves a un niño triste, que pasa mami? No pasa nada, hijo dormite. Es un bajón cuando él cierra los ojos y escucha como el padre la golpea en el rostro. Es un bajón cuando ese niño crece dentro de toda esa violencia que no merece. Es un bajón que ese niño tenga que estar de grande preso por haber matado a su papá.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 hacer rap comercial, tengo algo en mente, tengo un ideal, lo que tengo que hacer es pensar en mi progresar, para qué mierda, quiero saber si los que están en estos tiempos solo piensan en vender, para qué mierda, quiero pensar si es giles que hacen rap solo para fama ganar. Vamos matando, vamos matando, a esos giles que a nuestro rap están quemando. Vamos planeando, vamos planeando, destruir esos chetos que al barrio están marginando. Vamos matando, vamos matando, a esos giles que a nuestro rap están quemando. Vamos planeando, vamos planeando, destruir esos chetos que al barrio están marginando. El plan perfecto está compuesto de no hacerme mala sangre por lo que hagan estos gatitos viejos que incentivan a pendejos a que hagan rap solo para que le guste a los chetos de bigote no te creas un mastodonte si a vos te falta altura pa' mirar al horizonte Te rompen el culo los locos del norte No te hagas el machito si a vos te gritan cogote. Vamos matando, vamos matando a esos giles que a nuestros rap están quemando Vamos planeando, vamos planeando destruir esos chetos que al barrio están marginando Vamos matando, vamos matando a esos giles que a nuestros rap están quemando Vamos planeando, vamos planeando destruir esos que al barrio están marginando. Me acuerdo de esos temas que solo hablaban pura mierda. Que no tapan mensaje ni a lo largo de la letra. Dicen que rapean y esas son puras patrañas. Tiran rima arriba cuando escuchan pura marcha. Y ni hablar de esos gatos que están saliendo en los videos queriendo hacer ganta rap Para que mienten que una metra gatillan si en sus barrios privados son unos nenes de mamá.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 cuando la ira la línea está sobrepasando yo soy rapero de otra dimensión Al viajar a otra galaxia cuando escribo una canción Conmigo estos no tienen comparación En sus temas parece que no usan su imaginación Vamos matando, vamos matando A esos files que a nuestro rap están quemando Vamos planeando, vamos planeando Destruir esos chetos que al barrio están marginando Vamos matando, vamos matando A esos files que a nuestro rap están quemando Vamos planeando, vamos planeando esos chetos que al barrio están marginando Cambio de planes por uno que asusta Matemos con mil letras a todos los hijos de puta No se confundan, no soy un criminal Sino que cuando ataco lo hago como un animal Tranquilo no te pongas a llorar, sé que la verdad te duele, te tienes que resignar Sos un cheto, si piensas que la está pasando mal Se nota que no sufriste en un barrio marginal Vamos matando, vamos matando A esos giles que a nuestro rap están quemando Vamos planeando, vamos planeando Destruir a esos chetos que al barrio están marginando Vamos matando, vamos matando, a esos giles que a nuestro rap están quemando Vamos planeando, vamos planeando, destruir a esos chetos que al bar me están marginando Aguante, te falta para llegar al aguante contra 10 tipos que tuvo Lucas a Gigante, pensás cuando me ve llegar, nunca vas a llegar ni a los talones del mono man Delante, debo siempre voy a estar, porque en esta carrera nunca me vas a ganar Contrincante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 a los familiares que la rodean, ella sola quiere estar, para disimular y que ellos no se den cuenta que embarazada está, no quiere que el padre se entere porque ella piensa que fuerte la va a golpear, por eso es que escapa de su casa sin de cuentas, para no tener Madre guerrera, madre guerrera, por amor a sus hijos aguanta un millón de problemas Madre guerrera, madre guerrera, por amor a sus hijos sacrifica su alma entera Madre guerrera, madre guerrera, por amor a sus hijos Aguanta un millón de problemas Madre guerrera, madre guerrera Por amor a sus hijos sacrifica su alma entera Sale del trabajo y a su casa ya regresa Sabiendo que viendo a su hija el sacrificio compensa Pero cuando llega se lleva una gran sorpresa Encuentra a su hija drogándose con verga en la pieza Discusión, discusión se crea en el ambiente No puedo creer hija que sea tan inconsciente Si soy la que por rompe el culo, la Mientras que tú con esta mierda te estás abunam. Madre guerrera, madre guerrera Por amor a sus hijos aguanta un millón de problemas Madre guerrera, madre guerrera Por amor a sus hijos sacrifica tu alma entera Madre guerrera, madre guerrera Por amor a sus hijos aguanta un millón de problemas Madre guerrera Santísica mentiras. madre soltera con alma de guerrera, no consigue empleo porque no terminó la escuela. Para que coman sus hijos, otra no queda. Tiene que prostituirse en la noche con cualquiera. Esta es su vida, tiene una meta: conseguir de cualquier manera una moneda.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 por amor a sus hijos sacrifica su alma entera Te quiero mamá, valoro tu esfuerzo Te quiero tanto que no me alcance este universo Te quiero mucho abuela, sé que la sufriste Y a pesar de eso aprecio lo feliz que tú me hiciste También a mi esposa esto se lo dedico Porque se queda todo por amor a nuestro hijo A una madre no hay que quererla solo cuando muera Hay que quererla en vida y saber que es una guerrera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 Madre guerrera, madre guerrera, por amor a sus hijos aguanto un millón de problemas Madre guerrera, madre guerrera, por amor a sus hijos sacrifica su alma entera que suena en esta canción con un fluido mortal que se expande en la nación su rapper original único en tiempos de hoy que disfruta del cantar que usa la imaginación un Rositis improviso para el mundo Tengo todo claro por eso no me confundo Voy hacia la luna voy sonando con mi ritmo No me copio del resto me copio de mí mismo El mono man así no que uno 1, 2, 3 golpe en la cabeza El tiro que asesina con rimas sobre esta pieza Voy para la calle esquivando los misiles Que tiran todos los giles mientras miran los guachines uh, Una vez más mato con freestyle Mato con mi estilo loco crudo y letal Si en cada rima siento que mi poder aumenta soy el que cuando canta los parlantes revientan Entran con un poder supremo Las palabras que yo largo de mi boca En esto no tengo freno Porque acá yo sueno como un trueno En cualquier terreno voy cantando lo que quiero Porque entro muy tranquilo Más valioso que el marfil Me acerco para la esquí peligroso Como un misil Voy diciendo la verdad Nadie me puede parar Quieren meterme en la traba No me pueden alcanzar Si yo acá soy el mejor Avanzo con puro flow No me pueden ver tranquilo Me ataca todo el montón de la rima soy aquel que solo quiere aprender más soluciones para todos mis problemas resolver sigo pensando en progresar no me puedo estancar y no me importa que la mala suerte me quiera frenar voy con la sinceridad con mi estilo arte marcial porque el único objetivo en mi meta es eh, estoy sonando en la rima con los flashes y sigo mostrando a todos mi rap en la calle voy incentivando a las personas que compartan en eh, un cuaderno las cosas que en su vida cargan eh, estoy sonando en la rima con los calle sigo mostrando a todos mi rap en la calle Voy a las personas que compartan En un cuaderno las cosas que en su vida Cargan, es el rap rap Que llevamos en la mente, sonido Que explotas en el under que se siente Es el rap rap que vive en el Underground, parte de tu cultura Parte de tu libertad Es el rap rap que llevamos en la mente Sonido que explotas en el Underground, que se siente Es el rap rap que vive en el underground Parte de tu cultura, parte de tu libertad Combino mi estilo Con este sonido masivo, explosivo de tu último lírico Verídico esquivando flashes de todos los críticos que quieren frenarme y crecer Que siempre sí. en mi vida se quiere meter, hablando de más por atrás Contra la corriente ataca mi verdad Soy el mono re loco de la mente y con este rap te ataco de frente Porque nunca pueden acabar conmigo, soy el mono que el piso barre conmigo es el más creativo de todo el sistema, que suena potente, que quiero este tema Este es mi dilema, con otro en una escena, escribo de temas este que a queman Suena potente y me sorprende el poder de este track Y todos quedan locos al escuchar mi super rap Explotamos con el Corea y explotamos con Lucas a.